Cuando Dios se le canta, le pasture le a la campaña, ¡Girnande de herba, fresqueta verde y de tres se quel dolce tempo camor amor mi prese duna pastorella quese quel dolce J tempo, bass.